Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a nuevo vídeo aquí en World Thunder, esta vez denominación río de cenizas, tanques americanos, esta vez he escogido un BR de 7.7, pues aquí con el M60 que adquirí hace poco me gustaría fullearlo y empezar poco a poco a, a desarrollar todas las modificaciones. Arranca de 60 bueno, pues aquí empezamos. Siempre me gusta partir cuando. Venga hombre, no me estorbes. Perdóname, gracias. Venga, sí, yo lo vale, lo siento. Me la Vamos a ataque. Bueno, lo dicho, cuando partimos de la zona izquierda del mapa, a mí siempre me gusta ir personalmente hacia C. Es un escenario un poco más despejado, aunque también tiene zonas de camuflaje. Me gusta menos ir hacia. Prefiero ir hacia, aparte esta zona a base de muchas partidas, y muchas partidas, muchas partidas, pues el tema de distancias lo tengo más controlado de memoria. Bueno, aquí está la zona C, 270 y bajando. Aquí lo primero que yo suelo, justo cuando salimos desde la parte de abajo, desde el barranco y subimos por aquí esa parte de donde para mi compañero aproximadamente ese alto que hay ahí es un buen sitio para desde ahí disparar aunque también eres un buen blanco cuando te asomas mega bombas eso es más o menos aproximadamente ahora mismo no lo vemos ahora, cuando me pueda acercar un poco más y asome la nariz entonces a ver pues aproximadamente son unos 500 metros Está, ¿no? a ver qué pasa tomando c muy el compañero lo tomó. muy bien me pego aquí a este lado y siempre al loro de que por la parte de arriba no ha subido nadie el compañero mío bueno, justo ahí esa zona son aproximadamente 500 metros 500 600 metros aproximadamente lo digo por si me nombre pues un enemigo directamente ese país más o menos a qué distancia lo vais a tener para ajustar el, la distancia aquí no conviene quedaros como lo, lo que estoy haciendo yo mucho tiempo sin perder de vista ese alto a ver, ahí está marcando, tanque medio por ahí arriba quién será vamos a ver Dos, tanque pesado y tanque medio justo arriba, pues si dominan ese alto, esa posición. Bueno, ahí, ahí se ve un disparo. Si dominan esa posición en C vaya, hay más gente. Tanque ligero también. Lo tengo ahí al lado. Ese es un sitio muy bueno para dominar todo el que entre en C y desde ahí le pueden machacar tranquilamente. No sabes qué tengo. No veo nada con esa ramita. Por ahí tampoco veo nada. Pero bueno, el tío está ahí esperemos que no avancen a ese alto hay que arriesgarse joder, está acercándose la fe tanque medio yo desde aquí, así no hago nada desde luego, venga, destruido, perfecto a ver quién es, tanque americano ¿eh? parece que no me ha visto a ver, a ver apunto directamente ya, con los binoculares apunto esa dirección y en cuanto salga ahí lo estamos enfilando ¿Quién es? vaya con la ramita, ahí lo tengo ese es, tanque americano, pues parece que no me ha visto un ¿eh? sí sí sí sí venga, vamos, ahí vaya hombre, no me ha visto, venga, estupendo, destruido vaya, justo desde el alto, si sí, antes lo digo, ahí arriba será, desde arriba me ha acercado justo en el lateral, mala posición venga, le estoy dando, no veo lo que es con la rama, no lo veo ah, preparando venga, vamos, me lo estoy haciendo pupa no, pues no lo he hecho pupa, ya 268 no tengo nada que hacer contra ese cañón venga magach, bueno pues el M60 aquí acabó su mandato. vamos con el magach este tanque, el magach 3, es un vehículo premium que en su día obtuve me gusta mucho, es un tanque que es que tiene todo. todo tipo de cargas huecas, explosivas, cargas de. Lo tiene todo. Bueno, si es premium, ya sabéis vosotros que lo lo Creo que fue el último premium que compré. Está muy bien. Un poco lento para mi gusto algunas veces, pero es un tanque muy bueno. una pene Buena penetración. a ver qué pasa por aquí, nos asomamos, a veces nuestra, tengo bastante apoyo, pero ahí arriba sé que queda alguien ese es mi cadáver, o lo que queda de él ese parece ser que es el que yo destruí antes, ¿puede ser? venga, tiramos en B ese que vemos marcando justo por C, ese está justo en la parte de abajo es imposible que aparezca por c pues hay una rampa enorme un desnivel impresionante para los para los que no conozcáis este escenario justo desde c hay una caída una cuesta impresionante hacia b y ese se está ahí abajo vaya ahí están marcando ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? venga hoy oh, hay un tanque c vaya tanto cuando c a durirnos. a ver qué veo por aquí. Nada, nada, nada. Siguen tomándose tanque ligero y esto más tomándose. Aviones, a ver, a mi compañero recibe el impacto. Bueno, T-34 ah, es el no orden de coña. A ver, por ahí se asoma. Ah, se lleva abajo el T-34. Es un buen tanque, muy duro. Tanque pesado. Aguanta bien, no será que es la artillería, bueno, es que las bombas. Ahí sigue habiendo alguien, yo creo que hay alguien ahí. Enemiga, el compañero está reparando, posiblemente recibe el impacto. Venga, bomba, bomba, bomba rápido, venga. Vamos a los rápidos aquí detrás de estas rocas y a ver quién ha sido el bonito que ha tomado C. Ese está muerto. Eso es un cadáver y por aquí puede ser que son en cualquier momento. Bueno, carga hueca, no lo he dicho antes, ya lo tengo. Atención, seleccionado. Bueno, 300 metros. Vale, mi compañero avanza. Ha reparado y avanza. Totalmente de acuerdo. Ahí está. Tanque pesado. Tanque ligero. Ahí. Venga, bomba. Veo nada, no veo nada. Venga, bueno, uno ha caído. Y parece que otro también. A ver, a ver, a ver. Nada por aquí, nada por aquí. Un cadáver, otro cadáver. Vaya, mi compañero recibe un impacto. Sigue estando por allá arriba. Eso no puede ser. Ese tampoco. Ah, un y ese venga. Esto la mira del conductor. Vaya hombre. No sé si ha sido él. Sí. Bueno, este tarda en recargar 27 segundos. Me da tiempo a darle dos disparos más. Venga, ese también. Venga, recargamos rápido. El último ya. Vamos. Está a punto de recargar. Venga, el mismo sitio. Insistimos. Perfecto. Carga hueca. Si el primer impacto no logras que penetre, en el segundo si te das en el mismo sitio no fallas. sigo mosca con el tío de ahí arriba vaya la veo jo. últimamente los servidores bueno, No bueno sé es con la partida c no la han podido conquistar los dos que intentaron pues cayeron y nada yo sigo con carga hueca y sigo sin fiarme yo sé que si salgo me van a pegar un cebollazo yo creo que sí que vivo el tío que está ahí arriba, pero es que no, no, no lo veo, se esconde bien venga humo nos la vamos a jugar que sea lo que dios quiera venga, ahí, la granada de humo qué poco, que poco me ha cubierto poquísimo, lo he dicho, poquísimo Tiger 2 Justo por todo el lateral. Vamos, caramelito para él. Venga, vehículo de apoyo. Salimos otra vez con el Magach. 3 Esta vez desde aquí abajo. La otra vez salimos más arriba. Bueno, pues cogemos el mismo camino que el M60. rápido. rápido. Eso es bastante rapidito, Magach bueno, C no la ha tomado, tengo un cazacarros justo delante de mí este compañero el FV 459 pero C no lo ha tomado nadie, esto está casi ganado pero ese Tiger, no sé si yo, si ha caído vamos a intentar a ver si con un poco de suerte lo podemos localizar o por lo menos asegurar C, pero vamos esto ya está liquidado. Me ha sido una pena no poder haber tomado C. Justo en ese preciso instante. Venga, listo. Hombre. cazacarros rusos, venga. Venga, hombre, no me jodas. Listo, misión concluida. No me jodas. Vaya. Está levitando. Venga, venga, sube, sube. Vamos a hacer como diéramos el mago. Sube, sube. Mí, algunas veces, venga, lo coloco allá arriba, venga, vamos arriba, más arriba, la montaña. No, parece que no. Vale. A veces ocurren cosas extrañísimas como esta. Bueno, hemos ganado. A ver, ¿qué premio nos espera? Es una pena que hayamos caído. Venga, lugar en equipo 11, 17.800. Los objetivos a veces destruidos una pena no poder conquistar C sí. una pena bueno pues nada esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo acordaros que abajo en la descripción tenéis enlace al discord para todos los que queráis apuntaros al escuadrón ibis y ver los hispanos es un buen escuadrón donde el compañerismo y el pasarlo bien el divertirse son nuestras normas, nuestras banderas, en fin, si os apuntáis, pues nada, lo pasaréis muy bien y os lo recomiendo. Pues lo dicho, esto ha sido todo en Río de Cenizas con el M60 y espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de suscribiros, darle a la campanita y muchos likes, por favor. Venga, esto es todo, un saludo, chao.